Para hoy, la charla se llama cómo mantener el equilibrio entre la virtud del amor y la virtud de la firmeza, de la fuerza, del poder. Y bueno, ambas son muy necesarios en la vida. Y bueno, culturalmente se ha asociado en las virtudes a, a los géneros, <risa> entonces está que el amor muy maternal, muy dulce, muy chiquitín, muy de abuelita <risa> en la casa. Y la fuerza, la firmeza o el poder, masculino. Pero en realidad es un, son cualidades indispensables para la, pero para la plenitud del alma. Y todas las almas tenemos ambos. Naturalmente. Solo que dependiendo de la personalidad y la forma en que uno lo ha usado, porque para mí ha sido muy bonito entender que mientras más lo uso en la vida, más se vuelve en poder entonces, eh, algunas personas pueden ser mucho más amorosas, dulces y así, pero incluso puede eso que dice, a veces, que cuando es demasiado amoroso puede ser un poco empalagoso y, y dar diabetes ¿no? <risa> o tal vez, digamos, para mí fue así, muy increíble ver la transformación tenía unos padres muy estrictos bueno, son muy buenos y me, me enseñaron muchísimo y bueno, ustedes sepan mi hermana y yo y mis hermanos y todos no andamos haciendo destrozos <risa> gracias a la educación estricta que recibimos, pero usted los ve a ellos, de abuelos y es otra cosa, 100% entonces mire, usted estuvo ¿verdad Cartago en esta? a ver, <risa> otra vez eh, unos abuelitos, ¿cuántos de ustedes aquí ya, ya son abuelitos o abuelitas? dos, solamente no, no, yo soy tía abuela, <ríe> tía abuela. <ríe> o los que son tíos porque también es, es más fácil ser tío o tía que, que ser papá o mamá ¿verdad? pero a mí me sorprendió muchísimo ver esta transformación, mi mamá tanto así que ahora tiene hasta, está cuidando el, el cachorrito de mi hermana menor y dice que hasta ese cachorrito la manipula, porque la lleva al, al veterinario y le habían puesto las vacunas. Y estaba así que no se quería ni mover, ni me levantaba la cabeza. Y nosotros llegamos a visitarnos y empezó así como... Y ya después es como que le enseñamos la correa y se puso a correr. Y mamá, pero para mí ni se me estaba ni levantando, y yo le ponía la comida, así, así como... Igual que mi, que mi sobrino, ¿verdad? Así como... Y mamá, sí... Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, no, vio eso externamente, pero igual cada uno de nosotros a veces es muy amoroso y, y es también interesante ver que a veces sí se tiene que ser muy amoroso. Y a veces se nos va, para mí, la parte que más me cuesta es que a veces uno se pone demasiado firme o como, con mucha fortaleza, pero mal usada O sea que uno se vuelve un poco autoritario, eh, rígido, mandón, y todas esas cosas que <ríe> se les salen de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio para reconocerlo en cada uno de nosotros. Lo que van a hacer ya. es, oírse los ojos, y primero, va a ser un saludo, se van a presentar, pero así como si fueran la persona más sabrosa del universo. ¿Van a decir ¿Van a decir ¿Van a decir que se le salga la moto. ¿Listo? Y ahora la segunda cosa. Ahora, vamos a cambiar. Ahora ustedes van a ser súper firmes. Y van a presentarse con la firmeza más firme del mundo. Díganle su nombre y dónde vive. ¿Y qué hace? Así, super firme. Y vas a los ojos con esa firmeza. Ve, entonces ¿le salió más fácil cuál? amoroso, amoroso. Ah. pero depende ¿verdad? porque es muy fácil ser amoroso con alguien que ya es amoroso y está siendo amoroso con usted ah, podemos hacer eso ¿Qué? que uno es firme y el otro es amoroso si alguien es firme con usted ¿les es fácil ser amorosos. sí depende, o sea pongamos el caso jefe firme empleado no amoroso <risa> suerte amoroso o vecino firme mamá firme hijo amoroso, vecino amoroso sale natural, ah. sí, sale natural. Ah. Sí, sale natural. Ah. ahí está la prueba disculpe pero la es no, no, no, pero es que quería ver o sea que es mucho más fácil muchísimo más fácil reaccionar amorosamente cuando alguien es amoroso con uno o cuando uno ve a alguien que, que le cae bien y que lo quiere y que es buena gente y que todo uno es así como chingi verdad nietito venga perrito venga gatito pero si viene alguien que alguna situación ha tenido con uno o que verdad, hay alguna cosilla que choca no sale la amorosidad tan tan sencillamente ¿Verdad? es como un poco más esforzado si no así como, a veces así como, soy amoroso, pero en realidad aquí no estoy siendo más amoroso. Pero bueno, además de eso, es interesante empezar a ver por qué es necesario que haya un balance. Por qué hay situaciones donde uno sí necesita tener cierta firmeza, cierta fuerza, cierta valentía y no tanto un derretimiento amoroso. El amor siempre es una fuerza increíble, linda y transformadora pero a veces se necesita cierto, ¿verdad?, como no ser siempre pan de azúcar, porque después llegan muchas hormigas y ustedes, entonces, eh, quiero que ustedes piensen primero, voy a poner musiquita suave, ¿en qué situaciones ustedes sienten?, vamos a empezar con la firmeza, voy a poner musiquita suave, Respiren profundamente, ya que están asustados. <risa> y relájense poco a poco y déjenme encontrar la música. Y van a irse a un espacio dentro de ustedes. Si quieren cerrar los ojos se pueden. Y en ese espacio, lindo, agradable, lleno de luz, huele rico, está suavecito. Se van a visualizar a ustedes mismos frente a un espejo. Primero visualizarse como un alma Fuerte, valiente, totalmente estable, capaz de afrontar lo que sea que la vida traiga, completamente consciente de su propia capacidad. tan estables, como una torre de poder, que ni el huracán más fuerte los puede sacudir. Con esa sensación visualizar la situación que le trae la vida en donde es muy necesario tener esa fuerza, firmeza. Donde la aplican justo en el momento necesario, aprenden y continúan. Y ahora visualizarse a sí mismos, como un alma completamente amorosa, dulce, cariñosa. Volver a sentir ese cariño especial por el alma que soy, el ser que soy yo. visualizando todo ese recorrido de mi propia existencia con cariño aprendiendo de los errores y ese amor me da paciencia para mí y ese amor me hace capaz De entenderme, de tolerarme y de seguir siendo mi amigo aunque a veces no haga lo que creo que tengo que hacer. Con ese amor hacia mí y hacia todas las almas del mundo Vuelvo a la aquí. Ya no. ¿Qué les fue más fácil sentir? ¿Todavía sigue solo el amor? Mucha firmeza. Entonces, si nos podemos a ver, lo que más buscamos en general en la humanidad es más amor. ¿Verdad? Y nos es más fácil a veces, ¿verdad?, compartir ese amor y buscar ese amor. No, no, no todo el tiempo andamos buscando como firmeza o poder, nada más es cuando nada más se, se malinterpreta la fuerza y el poder con dominio sobre otros y sobre posesiones y sobre control, sobre otros y externo muy poquito si ¿sí, uno Entonces, viendo la balanza así en la vida de ustedes, ¿de, dónde, ¿de qué lado cree que se está yendo? ¿Dónde está el desbalance? Más amor, más firmeza más amor, no, no, no. a veces sale la firmeza también pero la cosa es que sí estamos muy amorosos y nos falta un poco la firmeza o el poder y el poder viene de la experiencia verdad, lo que ustedes sienten, lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han aprendido como dice el documental del swing todo está bien el del swing cómo era que se llamaba que nadie me quita lo Eso. Ah. entonces todo lo que ustedes han vivido nadie se lo puede desvivir a menos que tengan Alzheimer pero se van a acordar después de lo que vivieron de niños pero eh, la experiencia lo que uno ha logrado digamos estas experiencias que todos estamos buscando todos ustedes están aquí porque quieren sentirse más pacíficos tener mayor respeto, porque sienten que toda esa cosa, carrera todo externo, es muy vacío, ¿verdad? En algún momento lo han probado todo y, y nada se siente como con significado, ¿verdad? Entonces han llegado por ahí. O todos andan buscando una experiencia espiritual intensa. Y... Entonces, eh, donde está fallándonos un poquito, que se nos inclina el, el entendimiento, es en las experiencias ¿cuántas veces ustedes han querido estar en paz? o necesitan estar en paz y han logrado estar en paz en una situación retadora ojalá cada vez se vuelva más fácil esa es la idea de venir aquí y estar practicando la meditación pero todavía es un proceso y todavía el, la sociedad y la forma en que estamos viviendo no promueve la paz ni promueve una existencia armoniosa, pacífica y amorosa entre todos, ¿verdad? Más bien es como competencia y, y como el, el que gane el mejor, y no importa que a quién se apuñala en el camino, ¿verdad? O se lucha a pisos en el camino. Entonces, con eso, todos, en vez de ser como una hermandad y una cooperación, todos se vuelven mis enemigos. A mí eso fue algo que me chocó muchísimo en mi primer año de carrera: que un profesor dijo, dijo vuelven a ver el que tiene el lado suyo. Bueno, en biología que estudié yo, no hay muchos trabajos en Costa Rica. Entonces dijo eso como de primer año, y yo no me hice caso, pero en ese momento, después que me gradué me di cuenta que no había tantos trabajos, pero dijo, el que está a la par suya no es su amigo, ni es su compañero, es su competencia. Y él le va a quitar su trabajo así, literalmente. entonces va como ver, igual que en la ecología y en los ecosistemas hay una competencia por la luz y por la sobrevivencia, él le va a competir por su salario. Y para mí es fácil ¿qué le pasa, no va a estar hablando, pero es que así es como lo hemos, nos lo han enseñado. Toda la sociedad se orienta hacia eso. Somos enemigos y competencia, no una humanidad y una familia que nos podemos ayudar y cooperar y apoyar entonces con eso, eh, bueno a veces también uno se vuelve muy firme donde, donde no cabe la firmeza, pero también andamos buscando llenarnos y sentir esa, esa plenitud con cosas muy externas entonces nunca alcanzamos ese estado de plenitud porque a veces queremos sentarnos, queremos meditar, queremos estar en paz y no lo logramos, ¿por qué creen que pasa eso? Las preocupaciones, todo lo que llega a la mente, y de dónde sale todo eso, <ríe> o sea, de las influencias, ¿verdad? ahí se mete mucha bulla. Entonces, eh, bueno, uno siempre tiene que tener como un ideal para saber la meta alcanzar. Entonces, eh, el ideal del equilibrio y de poder estar con la mente donde quiero que esté, en el momento que esté y sintiendo lo que quiero sentir, porque a veces ni siquiera nos ponemos atención a cómo estamos, solo andamos corriendo, ¿verdad? Y automático, nunca me, me, me detengo a ver como, estoy disfrutando, estoy dando lo mejor de mí, esto, esto que estoy haciendo me está llenando porque estoy poniendo todo que me... Toque hacer, lavar los planos <ríe> Así ya sí les saco brillo, <ríe> como salió el anuncio de acción. ¿No? Entonces, eh, en India sí existe una, una personificación que han hecho de muy linda, de la meta alcanzar, de que es el equilibrio total entre la fuerza espiritual y el amor. Si podemos ver aquí los ideales de este lado del mundo, digamos que. Para los santos, cómo como lo muestran, ¿verdad? Mientras más ha sufrido, mientras más mártires, mártir más santos se vuelve, ¿verdad? Entonces, normalmente muchos santos los mataron, muchos santos los persiguieron, muchos santos se enfermaron y ayudaron enfermos y todo hicieron acciones muy lindas, pero la forma en que se ha manejado y se ha inculcado es que mientras más sufre uno más puro, más santo, más experiencia espiritual puede alcanzar más cercano a Dios, verdad? pero en India es un poco diferente en India tienen estos, bueno, tienen toda una mitología gigante entonces tienen estos que eran como, como los seres felices perfectos y están los demonios <risa> que estaban como en guerra y que en esta guerra nunca se terminaba y, y los demonios iban ganando. Y entonces llegaron las Shaktis, que son las diosas, que son la personificación de la fuerza espiritual. Y son nueve. Bueno, es que el número, <risa> pero lo bonito ver es que esta personificación, representación de fuerza espiritual, tienen unos ojos y una mirada muy dulce y siempre así como, la presentan como con, con, con agüita en los ojos, de, de amorosas que son, pero son muy poderosas. Entonces normalmente están o cabalgando un tigre, un león, bueno uno está en un eh, cisne, es que nada, de la sabiduría, tiene muy, <ríe> pero entonces siempre están en diferentes cosas y además traen como almas en sus manos para derrotar a los demonios. Y dicen que eran más poderosos que estos otros seres que más bien estaban ahí peleándose con los demonios y nunca los derrotaron entonces tiene esta representación, porque eso no estoy contando es porque es muy lindo ver el equilibrio que uno puede tener y que en realidad los demonios que uno tiene que cazar digamos, nosotros somos cazadores de demonios pero de aquí adentro que todo empieza aquí, en mi mente, ni siquiera en mi corazón todo, todo, todo empieza en la semilla de lo que yo estoy pensando. Porque la forma en que yo pienso, la forma en que lo veo, la forma en que lo interpreto, eso de inmediato se vuelve un sentimiento. Pero antes de ser un sentimiento, fue un pensamiento. Ya una vez que germinó el sentimiento, ¿ustedes qué creen que es más fácil? ¿Cambiar un sentimiento o cambiar un pensamiento? Pensamiento. Pensamiento, ¿verdad? ¿Cuánto cambian ustedes de pensamiento? ¿Cuánto tiempo? <risa> pero si sí, depende, es un pensamiento muy necio pero de cuánto quiere uno cambiar pero también igual, los sentimientos a veces, cuando se despierta un sentimiento, por ejemplo primario como el miedo, huele no cuando se le despierta, este enojo así, de una vez, ¿cuánto deben encarmar ese, ese, ese dragón? <risa> vamos a hablar de los hijos ¿no? verdad especialmente que es muy interesante vernos en, en, la, en la carretera. Tenemos ahorita una visitante eh, que se llama Julia, que ella está encargada de todo el servicio de Drama Cumaris, principalmente en la oficina que hay en la ONU. Entonces ya participan en todos los programas y es como la cara oficial y de todas las convenciones internacionales, de todos los tratados. Entonces como la eh, participamos como Drama Cumaris dando un apoyo espiritual a los que tienen que tomar decisiones. ¿verdad? y es como el contracorriente y ella es muy diplomática y muy bonita y me estaba contando que lo último que hizo justo antes de venirse para acá se llamaba Road Safety, la seguridad en el camino y que si era digamos en Estados Unidos se está muriendo muchísima gente no tanto por aquí con las motos <risa> sino que es por el teléfono celular que todos, todos están pegados al en celular entonces están eh, respondiendo correos, están viendo Youtube, están ahí de repente ya un segundo y chocaron o un segundo y se cayeron de un puente un segundo atrapando un Pokémon <risa> ah, <risa> Lo sé, mucho eh, también entonces qué se vio, un índice de muertes que se ha aumentado de, desde que se inventó el carro hasta que empezó el boom y así eh, dice que en los últimos 15 años se ha muerto la misma cantidad de gente que se ha muerto desde que se había inventado el carro hasta ese año una, una estadística así loca <risa> de, de cuánto el no prestar atención y no estar donde tengo que estar, afecta o estar en este en este lado del mundo Costa Rica que pasa en la carretera a dónde estamos verdad porque también cada vez nos volvemos más iracundos más enojados especialmente en la carretera y como hay tantas presas y todo el mundo quiere llegar de primero y cada uno se conoce las reglas y sabe que el otro se le está brincando ¿verdad? y especialmente con las motos porque eso también ha sido como una posible eh, eh, epidemia porque me sorprendió mucho, me contó un amigo que tuvo un accidente con un motocicletista que llamó al hospital para ver cómo estaba y ver cómo hacía todo porque no tenía ni siquiera el nombre de la persona me dijo, bueno, acaban de llegar en 20 minutos 10 casos no sé cuál es el suyo pero hay uno que se murió el otro que estaba cosas así, cosas terribles ¿verdad? Entonces, el, el, las, si van a emergencia dicen que están llenos de motocicletistas ¿verdad? entonces es como, como poner atención a ¿por qué? ¿qué hace? está bien, tener una moto no, no implica que uno se va a quedar en una emergencia, pero es tanto los que conducen las motos como los que están en los carros y los buses y los camiones que hay mucho de eso también entonces ¿qué pasa con las almas cuando se suben en esos aparatos motorizados? que cambian uno? que le da la, la cosa de como porque a veces sí, entonces, siempre uno ve muchas veces ¿verdad? que tiene que frenar y quitarse porque ahí le influencia a otra persona pero también he sido testiga a veces cuando uno le ha tocado ser pasajera en buses o taxis o cosas de que a propósito se enoja mucho y dicen, ah, y especialmente si son buses que dicen se quita porque el golpe de entonces saben que tienen que son tan grandes y que salen perdiéndose el otro entonces de vuelta porque está hablando de esto, es eh, de que a veces parte de lo que nos está influenciando son cosas que uno no nos ha dado el permiso y se ha acostumbrado sobre todo como un ciclo vicioso, como decía Anita, a veces hay un pensamiento muy necio que no se va. ¿verdad? Por más que lo quiero exorcizar, me va a volver. Pero es porque no pongo atención al resultado de, de seguir pensando así. Porque mucho uno le echa la es muy fácil, ¿verdad? Encontrar culpa al motocicletista, le echa la culpa motociclista, le echa la culpa a quién? Ay, no, al carro, no, no, no, a la no, no, calle, a no, no, la no, lluvia, no, no, no, a todo. ¿Y los del carro a quién echan la culpa? A, la mano, a, el a el auto, auto, motocicletista, al peatón, al pedo, a todo, ¿verdad? el camionero? <risa> <motor, risa> También, ¿verdad? El carro, la moto, el peatón, al semáforo. Exacto, entonces. ¿Saben quién se mete aquí a causarnos daño, a enojarme? Me está haciendo enojar. ¿Quién me metió ese pensamiento de enojo? La presa. La presa. En la hora de entrar al trabajo. ¿Quién? ¿Quién me hizo enojar? ¿Verdad? No hay nadie capaz de llegar a su mente y meterle el enojo. Nadie me puede hacer enojar en realidad. Yo me enojo. Yo absorbo e interpreto y siento de cierta forma que se transforman en uno. ¿Y qué pasa? Me acostumbré tanto, tanto que me atrasé un poquillo y entonces voy tarde, pero <risa> entonces quítese. Tengo derecho me meterme en el carro porque vea cómo conduce es esta, esta señora. Como dice, vea cómo está este viejito en el carro, lo que he escuchado siempre. Me <risa> encanta pasajera, que me dicen de los pobres. ¿Verdad? Se vuelve un hábito, y una reacción de, de siempre estar con cierta actitud, cuando me monto ese volante o me monto en este o en este <risa> de lo que estoy conduciendo, pero no solo eso, es en la vida si uno se pone a ver cuánto quiero yo sentirme más, en paz, más, pero ¿qué es lo que más me está influenciando? el ambiente, el ambiente pero ahora vean, vamos a hacer otra, otra quiz ¿qué es lo que más los estresa a ustedes? en este momento, sigue siendo una escala de prioridad del estrés final de año, <ríe> cierre de todas las cosas entrega de vuelos finales con los que se pensionaron excelente <ríe> pero ¿qué es lo que más les está causando estrés ahora? ¿La deuda de lo, económico? lo económico solamente esta es la prioridad ¿Sí? Sí. La sí. manejar ya hablamos de <ríe> todo entonces, si uno se pone así el fino, más allá también de las finanzas, del trabajo, de los vecinos, del de barrio, de la calle, del gobierno, del plan fiscal, del país, país, país, de los huecos, del clima, del la IA que rompió la calle, lo que más le causa estrés a uno automáticamente, rapidísimamente, es las relaciones con los demás. ¿verdad? es así, automático así, hasta aquí se les pone el peligro aquí no a veces es como, como responden los que van en la calle, que uno tiene como ¿verdad? ahora también hasta tener cuidado porque la gente de tanta ira se armó y puede hacer cualquier locura, dejándose dominar totalmente por el demonio de la ira bueno, entonces déjame terminar mi idea entonces si uno se pone a ver qué es, por qué me cuesta tanto relacionarme con los demás qué es lo que causa ese estrés detrás de qué viene porque ese mismo estrés me previene a mí de no tener las experiencias que quiero tener ¿se acuerdan? el poder viene de esas experiencias de sentirme en paz de sentirme en armonía de sentirme en felicidad incluso a veces de sentirme en amor pero cuando estoy enojado no puedo sentir amor ¿Verdad? Eso sí son antagónicos, ¿verdad? Menos de que de decir, como... Dependiendo, ¿verdad? De, de cuánto... Si existe un amor verdadero, más profundo, por ejemplo, con la familia o con alguien cercano, con alguien muy querido, uno se puede enojar y puede estar en desacuerdo y puede pasar días con molestia, pero ese amor profundo no se transforma. Nada más como que, como que uno se enchicha, se queda un rato enojado y después ya, perdona o, o lo deja ir. O, o a veces, bueno, lo almacenan por ahí, pero, pero sí puede continuar con esa relación. Pero si es alguien que no es tan cercano, que no he cultivado ese amor, y que no he hecho el esfuerzo para tener un sentimiento tan profundo, si sí me enoja, y en la cruz, ya, ya está mi lista negra. Entonces ya es más difícil. Entonces, eh, parte de, de poder sanar y empezar a... a, a ¿Cómo empezar a tener mejores relaciones? Es quitar todo ese ruido tan grande que hay en mi mente. Entonces, el ruido, por ejemplo, cuando estoy condiciendo, el ruido cuando estoy... o sea Antes de relacionarme con cualquier persona, el ruido que hay en mi cabeza, ¿de qué sería? Digamos, usted ni la ha saludado todavía, usted sabe si un hola muy lindo, pero con alguien que ustedes hacen un hola muy firme, antes de decirle hola que viene a su cabeza. Si ya vio esa persona, porque ustedes sienten que tiene que ser firme, que empiezan a pensar? ¿Hay experiencias pasadas. ¿Experiencias pasadas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Entonces viene un solo la idea que ustedes tienen de esa persona en la cabeza. O sea, toda la memoria de aquella vez que me hizo esta cosa, es que nunca hace las cosas bien, ahí viene ve como vestido, y vea cómo anda vestida, y nunca hace plancha la ropa. Un montón de cosas. Entonces, cuando usted se relaciona con esa persona, en realidad no se está relacionando con esa persona. Es con todo el ruido mental emocional que tiene de lo que usted siente que es esa persona y la pobre persona seguro puede de nada más los 10 no, no se siente muy cómodo en el trabajo, en la calle o en el vecino, lo que sea que esté pasando en su vida que, que se le sale reaccionarse así pero uno se enfoca en que en lo que le cae mal, que o sea, siempre, siempre le encuentra en lo que le cae mal, hasta o como me respondió el buenos días, o sea, no me lo dijo con suficiente cariño, <risas> ja, <nopersonos>, emotions, claro. <risas> su cara, o mis ojos, con los adolescentes, sí, entonces por eso es como que la parte para empezar a, a relacionarme mejora, mejorar mi misma, o sea, es que antes de relacionarme tengo que estar bien yo, si uno se pone a ver cuando uno tiene mejor espacio de reacción? por ejemplo, cuando soy menos mandona? o cuando veo que, digamos, con personas ya adultas con hijos ya adultos, con personas ya grandes que son independientes, capaces y preparados a veces uno no tiene que, y eso es un aprendizaje muy fuerte para mí, de verdad, hay muy formas muy diferentes de hacer las cosas que pueden tener resultados a diferentes tiempos, pero van a tener resultados a <risa> no tiene que repetirse, ¿verdad? pero ¿cuándo es que uno acepta mejor que las personas, todos tenemos que hacer nuestro papel, que tenemos que cumplir nuestras cosas pero no tengo que yo estar encima controlándolos ¿cuándo es que puedo más fácilmente hacer eso? ¿cuándo le doy el espacio al demás? ¿me gusta, no, nada, el de, de, de cuando cuando estoy mejor yo misma, ¿verdad? Cuando estoy en un estado tranquilo, cuando estoy bien, tengo espacio para que los demás, aunque tal vez no está muy bien, yo les doy el espacio para que hagan lo que tengan que hacer a su forma. Y si después hay que reparar algo o ¿verdad? ya corregir algo, después uno tiene el espacio porque estoy bien. Pero qué pasa cuando emocionalmente yo no estoy bien. Uno ni se da cuenta de la forma en que le está hablando a los demás y se lo digo por experiencia porque no <risa> se le sale y cuando más mal está uno, más mal mal trata a los demás pero uno más quisiera que le volvieran cariño por eso es como que las personas que han estado más mal maltratadas traumadas y han sido abusadas se les, bueno no todo verdad pero muchos de los que son verdad las expresiones más fuertes de violencia son los que han vivido muchísima violencia anteriormente exacto. exacto como que lo ven que se lo hicieron entonces tienen derecho a hacerlo ellos también entonces cuando uno está en esa situación uno no se da cuenta pero entonces por eso es importante el silencio muy muy importante darse ese espacio de limpiar todo el ruido de influencias, de experiencias del pasado, de las memorias, dejar que el pasado sea el pasado para poder enfocarme a volverme a sentir bien cuando yo me siento bien ahorita bien, está en el baño está en el baño, ya casi bien entonces cuando yo logro estar bien doy más espacio para entender a los demás y para entender cómo está pasando y qué es lo que está pasando y así se mejora muchísimo mi relación conmigo y con los demás porque estoy prestando atención al impacto que tiene de la forma en que yo actúo y la forma de volver a disfrutar lo que hago. Entonces, para eso, necesitamos tener más yoga. ¿Ustedes se acuerdan, alguien, de qué significa la palabra yoga? Mente y cuerpo, nada más. Entonces, es más como no tanto con el cuerpo, sino es conmigo mismo adentro de mis sentimientos, escucharme a mí entonces estar conectado cómo me estoy sintiendo yo qué estoy pensando y conectarme con el Ser Supremo eso se llama Raya Yoga es volver a tener esa conexión real de, de controlarme y cambiar en la forma que quiero sentirme buenas noches entonces esa conexión real natural con el alma suprema me puede dar esa fuerza que tanto necesito. Entonces, ¿cuándo sienten ustedes que se conectaron con alguien? veamos, cuando ustedes acaban de conocer a alguien, ustedes dicen, ¡uy, qué persona más agradable! Le siento esa conexión natural con ellos. ¿Cuándo es que siente que tuvo una conexión con alguien? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Cuando usted se conectó con algo más que la persona. Usted reconoce virtudes y le hace sentir una virtud en usted misma. Por ejemplo, alguien alguien muy simpático y usted se siente simpática. ¿no? Pero alguien, exacto, como alguien que usted se conecta más como con, con la, no tanto el concepto de la persona, pero la, las emociones, las virtudes. A veces uno se desconecta cuando se, como, se enfoca en cosas feas, pero que tiene ese intercambio de, de sentimientos. Incluso no sentimientos tal y como, ¿verdad? como se dice que, hay unos si no sentimos tan amorosos pero si hay un intercambio de, de virtudes. Entonces, ¿cómo sé yo que me estoy conectando con el alma suprema? ¿Qué, qué probaría que yo me conecto con el alma suprema? Que sí me sirvió y, y todo ese yoga de conexión con el ser supremo. Sí, Porque siento una alegría, una satisfacción, una emoción preciosa. Una paz. No, no, paz. no es tanto la teoría, es como... Dios eh, por allá y yo aquí chiquitico y ahí que me dé lo que sea porque yo no me lo merezco, sino es cuando uno se siente cercano y se siente amado, se siente que se despierta se comparte esas virtudes y, verdad? y, y si, es, si hay una diferencia, digamos, el ser supremo tiene virtudes supremas entonces ayuda a mis virtudes a hacerse más intensas entonces yo puedo tener cierto nivel de paz y una pasita muy bonita pero la paz suprema es la paz suprema entonces es tener esa conexión con el ser supremo me recarga a mí totalmente por eso es que el buscar esa conexión va a mejorar mi fuerza, mi equilibrio, mi amor y mis relaciones totalmente porque todo lo que yo he estado buscando llenarme el vacío que he generado con estas relaciones de expectativas y todo no se llena con nadie más que con el alma suprema y cuando ya se mantiene ese, esa conexión linda, natural, ya puedo relacionarme con los demás de una forma muy diferente. Ya no estoy exigiéndoles, ya no estoy ahí encima, no estoy controlándoles, sino como ya me siento bien yo, entonces les doy el espacio a los demás. Y más bien inspiro para que ojalá se puedan conectar ellos también con la fuente suprema entonces así como un empleado un poquito, un subordinado, un alumno así que me diciendo que se conecte con el más superior pero la inspiración que uno tenga en ese momento le da más espacio, y bueno, ahorita está en su etapa hiperactiva, después este más en paz pero que uno no le afecte aquí adentro y uno no cambie su forma de pensar y sentir sobre esa acero entonces eh, todo, todo, todo se basa entonces en buscar esa conexión de nuevo de entender que el alma suprema es un ser de luz y yo soy un alma de luz también que tenemos esta misma naturaleza espiritual y que tengo ese derecho a conectarme y a sentirlo entonces la conexión es más algo real que se despierta que se siente cercano que se siente dulce que se siente no es tanto que lo pienso sino es más para mí como sentirlo logro tener el corazón llenándose de eso y luego eh, más y más es como que cuando dejo de estar en bancarrota, ¿verdad? porque el estar buscando a los demás, estar permitiéndome estar con tanta bulla en la cabeza, con, por ejemplo en la calle, en el trabajo, todo eso de, con las relaciones uno a veces se siente que está muy vacío, que ya no tiene de dónde que ya está muy cansado y agotado ¿verdad? especialmente fin de año entonces es como, como que todo eso necesito recargarlo. Y si vemos todas las armas humanas, todos los humanos en este momento estamos igual. Igual de vacíos, igual de, de buscando, rellenarnos de alguna parte de alguna cosa. Entonces igual que las baterías recargables se tienen que conectar a la fuente de electricidad, las armas solo se pueden recargar si nos conectamos con la fuente suprema. Entonces, esa conexión es indispensable, y esa conexión es la que me va a traer experiencias del alma y fuerza en el alma que me va a dar estabilidad. Y eso es lo que se necesita indispensablemente para tener equilibrio. Temor y firmeza. Entonces, lo que se requiere es. Ah, bueno, ah, les voy a dejar una tarea. El método que vamos a usar ustedes, ¿les gusta caminar? Sí, a todos. ¿Y a qué horas más o menos caminan? Sientan que tienen en su horario más opción. ¿Tipo 7 de la noche? La sí, 11 de la, la mañana. ¿5 de la tarde? ¿5 de, de la tarde? ¿Ustedes qué hora? ¿En la mañanita? ¿También? No, no caminan juntos. Ah. ¿Te gusta, pero no sé, por eso, pero la tarea de esta semana para ustedes va a ser eh, van a salir a caminar una media hora pero no es una caminata cualquiera, es una caminata intencionada porque lo de caminar es como para salirse del entorno de las influencias del celular de las responsabilidades y estar como en espacio íntimo de conexión con el alma suprema porque a veces un caminatas de, de ir dialogando, de ir compartiendo de ir sintiendo con el ser supremo Estoy conectada totalmente con la fuente amorosa de, de luz, de amor, de paz. Y así cada paso, exparse paz, exparse amor, uno se siente querido, se siente protegido. Y eso se llama un caminato yogis", Se llama como el, y la conexión en acción. Entonces, después se hace más fácil que cuando estoy con alguien o estoy en una situación dentro de lo que estoy haciendo, que me toca relacionarme con alguien uno ya tiene la práctica de tener esa conexión no es déficit atencional, ¿no? <risa> o sea, es poner la atención donde tiene que estar entonces lo que sale de mi boca no es cualquier cosa que reaccionó ¿no? sino ya algo que yo he aprendido y practicado con la disciplina para hacerlo cada vez más amoroso y más tranquilo sí. entonces vamos a hacer una eh, práctica ah bueno y además ver que con esto eh, es como un peregrinaje es como ir caminando pero voy caminando, se llama el recuerdo verdad es como estar recordando que yo tengo este ser tan lindo tan amoroso que está siempre disponible para mí y no es como que yo voy porque yo quiero es porque el, el ser supremo me está invitando a dice venga, venga conmigo caminemos juntos entonces cada vez que salgo es que el Diosito me está invitando a caminar con él entonces está así en mi caminata con Dios mi espacio con, con Diosito y eh, con eso también empezar a ver que uno reacciona a lo que uno tiene entonces la personalidad, los rasgos de personalidad todos intrínsecamente, todas las almas tienen estos rasgos de personalidad originales de amor, de paz de sabiduría, pero también Hemos desarrollado el hábito y se nos han salido y hemos creado otros rasgos de personalidad que nos desarmonizan. Entonces, lo principal del estrés y de las relaciones son los choques de personalidad. Que muchas veces uno choca con la persona que tiene cosas similares a uno o que uno no le parece. Entonces, ahí con esa caminante, con ese intercambio, es como volver a inculcar en la acción, en la, en, en la vida, esas otras prácticas. Por ejemplo, del amor la paz, ir caminando, mi caminata de hoy va a ser totalmente de paz. Y yo voy a respirar y exhalar y todo va a ser paz. Y el que sea que me tope en la calle lo voy a ver con una mirada de paz. Y si me quiere saltarle, bueno, me tiro. Nadie los va a saltar, van a estar protegidos. Entonces, eh, con eso, eh, entender que cuando yo hago ese esfuerzo de despertarlos, pues se me hace más fácil tener acceso a eso. Ya sé cómo se siente mi personalidad paz ya sé dónde está mi personalidad de amorosa, ¿no? mi personalidad de estable y con eso es entender también que la pureza trae pureza la paz trae, atrae paz entonces si lo que quiero es tener más paz en mis relaciones tengo que yo poner la semillita de ahí entonces recolectar virtudes de los demás y no los defectos y entender que el defecto que yo veo es que yo lo estoy teniendo, que se me está despertando a mí, se se, en eso me enfoco, es que en eso me estoy de no ser, Es muy interesante. Si ustedes se ponen a ver, si yo me enfoco totalmente en mi mente a ver el defecto de esa persona, inconscientemente se me está despertando a mí también. Y me molesta porque yo tal vez no lo he tratado, no lo he logrado de superar. Entonces, saben que cuando estoy viendo el defecto es que estoy viendo el demonillo que me posee yo, digamos, y que ustedes son shaktis aunque estén en cuerpos de hombres, también tienen el, es que shakti significa encarnación de poder espiritual, son como las las manos derechas del ser supremo, entonces es este poder espiritual para transformar esos rasgos de personalidad que no están bien y despertarlos, los rasgos amorosos, los rasgos pacíficos, los rasgos originales del alma Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio de caminata. Vamos a ir allá afuera. Dale. ¿no? <risas> Tranquila. No, no, y primero voy a enfocarme en el centro de mi frente. En mi espacio de tranquilidad. Conscientemente sintonizar mis pensamientos en una experiencia de paz, poco a poco puedo sentir con toda mi sed. Todo lo que pienso, siento y experimento en este instante es paz, tranquilidad. Dejo que esa paz vibre desde mi corazón hacia cada rincón de este cuerpo. Sintiendo cómo el alma se conecta con la fuente suprema de paz, como un océano de paz. Y esa energía recorre cada rincón del cuerpo. El alma, el conductor de este cuerpo, irradia, pasa cada célula, cada órgano. cada rincón del cuerpo y así lentamente yo el alma voy a decirle a mi cuerpo que se ponga de pie despacito sin perder esa conexión consciente del alma usando este cuerpo conectado con la fuente de paz siento cómo desde mis pies se llena paz hacia el suelo apreciando en cada inhalación el aire que suave y ahora conscientemente voy a dar un paso y luego otro, caminando tranquilo consciente de que cada paso que doy es una caricia para la Tierra. Y por favor, todos caminemos, si puedan tenerse de pie. Caminando en esta experiencia pacífica, apreciando lo que sea que mis ojos observan, cada forma de los objetos, de las almas que me encuentro, Aprecio y recolecto virtudes de todos y de todo, sintiendo que nunca vino solo, que cada paso que doy es el alma suprema que me ayuda a moverme y a sentirme cada vez más en paz. Cada paso hace que la alma esté más y más tranquila. Más en este presente yo y mi Amigo Supremo, apreciando la temperatura, poniendo atención a cómo se siente el piso, como buen aire, una caminata consciente, real, de conexión con mi ser y el alma suprema, disfrutando de este ejercicio tranquilo de caminar, donde lentamente, conscientemente. Voy a buscar de nuevo mi silla, sintiendo que camino con el alma suprema que guía mis pasos en paz y suavemente me siento. Me tomo unos instantes para apreciar agradecer su compañía, su amor, su disponibilidad hacia mí y entender que mi existencia puede ser tan distinta cuando me conecto con lo que soy y me conecto con el alma suprema, la fuente suprema de amor. Cuando vuelvo a estar atento a vivir en el tiempo en que tengo que estar, enfocándome de nuevo en el presente, en el aquí, en este segundo, agradecer por todo lo que he vivido, y estar listo para lo que viene. Un shan. ¡Pum! solamente cuatro cositas y para equilibrar esas caminatas que van a estar haciendo se necesita la disciplina de hacerlo todos los días si lo hago un día y lo demás no entonces no genero la experiencia o la disfruto mucho y nunca más la vuelvo a hacer y se cae como un recuerdo bonito entonces la disciplina mi conciencia del ser mi necesidad que tengo y el tiempo volver a ser consciente del valor que tiene mi tiempo y en qué lo estoy invirtiendo, a qué le estoy dando prioridad entonces ver que a veces no estoy usando lo mejor que podría usar mi tiempo y eso hace que desperdicie mi tesoro y además se lo desperdicio a los demás quizás <risa> no hacemos cosas las más positivas. Entonces, ponle atención al ser al alma, a todos los demás y además al tiempo tan valioso. Y lo último es la honestidad conmigo mismo. Honestidad de, de volver a escuchar, de volver a saber que el alma, yo sé lo que quiero y yo sé cómo hacerlo para lograrlo. Pero a veces no lo estoy haciendo el mejor esfuerzo para lograrlo por distracciones, bullas, influencias. Entonces ser honesto conmigo, y además cuando no me salen bien las cosas, para eso está la alma suprema, no hay que esconderla más bien contárselos porque así uno no puede sentir esa guía. Porque si me la escondo y me la yo mismo estoy diciendo, sí sí ahorita sería <risa> esto que cuánto tiempo me queda, no hay garantía de cuánto voy a orar en este cuerpo. Entonces para hacer lo que siempre he querido tiene que ser ya.